Pero vamos a abrir las líneas, señor director, póngame en pantalla el teléfono, el 809-725-0505 y vamos a hablar, a hablar de los primeros 100 días de Luis Abinader, ¿cómo usted lo valora? Vamos a abrir las líneas, el 809-725-0505, ojalá que algunos amigos de Estados Unidos que nos están viendo a través de Canal América también nos llamen para que nos hablen de cómo ellos desde Estados Unidos, desde Nueva York, perciben estos primeros 100 días del presidente Luis Abinader, que en realidad, a grosso modo, yo lo, eh, yo lo catalogo como, como bueno, o sea, el presidente está resolviendo, que ha tomado préstamo, pero bueno, eh, la administración pasada del PLD realmente eh, criticó, y fue una de las preguntas que le hicieron, sobre los, temas, sobre los planes sociales, la ayuda que está dando el gobierno, que posiblemente ya a partir de enero lo quiten, según el mismo presidente Y, y el gobierno, eh, o sea, el PLD ha estado criticando de que no es posible que quite esas ayudas Porque va a afectar la economía, pero bien, decía el presidente Nosotros tuvimos que pagar la deuda que dejaron, lo del pasado gobierno, precisamente de los planes sociales que no lo pagaban, sí, lo, y es verdad, ahí están las enfermeras Los mismos incentivos médicos sí, sí. Y, y Recuerda que le preguntábamos al director de Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, Mario Llama. Lama De que no tenía eh, dinero, o sea, y, y, y, y esos es incentivos Vamos a recibir llamada, 809-725-0505, buenos días Buenos días Tenemos la llamada se fue. Ok, 809-725-0505. Veloz. Mira, hay que mencionar varios puntos que a mí me parecen que son de reflexión. Por ejemplo, el día de hoy, referente a lo de Haití, a mí me parece que ningún presidente ha sido tan honesto para decir llanamente que somos un país, pues evidentemente, textualmente lo digo, pobre, ha dicho el presidente, y que, que no podemos una, eh, Velos, va, vamos a darle paso, como estamos pidiendo llamada, damos un segundito para eh, aprovechar la llamada. Eh, buenos, sí. días, bueno, buenos días, aquí sí, tenemos en línea. Buenos días, buenos ¿qu días. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, le hablo a Firmino Abreu, de aquí de San Francisco de Macorís, ¿Cómo usted evalúa los primeros 100 días del presidente Luis Sabinader? Eh, excelente, excelente. El presidente está trabajando como ningún presidente había trabajado, aquí en República Dominicana, excelente para los dominicanos. Bueno, gracias por su llamada, excelente, ahí está la valoración. Eh, eh, eh, Veloz, eh, tú analizabas sobre el tema de, de, de, de que el presidente Ay, sí. lo ha dicho varias veces, sí. que somos un país pobre, yo tampoco estoy de acuerdo sí. con ese punto con el presidente, no somos un país pobre. Somos un país en vía no, de desarrollo. históricamente mal administrado. Ahora, eh, estoy a, ah, estoy de acuerdo contigo y, y somos un país en vía de desarrollo. Porque eh, si a Hombre. mí me pregunta, tú te vas a, a esa capital, a esos malls, en medio de esta crisis del COVID, Dios. y no parece un país pobre, donde tú tienes Dios. los restaurantes eh, de las plazas eh, llenas, donde tú tienes la gente, la economía eh, se, se ha mantenido Dios. movilizándose. O sea, tampoco así tenemos llamaditas. Buenas. Buenos días. 809-725-0505. ¿Cómo valora usted estos primeros 100 días del presidente Luis Abinader? Tenemos llamadita. Buenas. Buenos días. Se fue. Ok. Eh, bueno, parece que estamos teniendo algún tipo de problema con las llamadas entrantes. Se congestionan cuando son varias llamadas al mismo tiempo. Eh, mira, sobre el tema de Haití, Belos, eh, que tú decías. También lo, le preguntaron sobre las haitianas paturientas. Vamos a recibir esta llamada. ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Aló! ¿Tenemos la llamada? ¡Buenos días! Vamos a ver, estamos teniendo problemas con la llamada. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, se fue. Estamos teniendo problemas con la llamada ya en eh, eh, eh, master Vamos a ver cómo coordinados para que esas llamada puedan eh, eh, entrar correctamente, para escuchar la opinión del pueblo sobre cómo evalúa estos primeros 100 días de gobierno. Buenos días, buenos días. Bueno, creo que vamos a tener que suspender el tema de las llamadas, porque no, no, no, no entra entran valor la llamada Así veo. Tenemos la llamada. Dígame que si, si está sí, en el aire. Así este mismo, aquí hay porque aquí nunca es un país pobre, aquí es un país bueno, no, 0, no se ya no es bueno, nosotros vienen a trabajar acá, lo que pasa aquí, no pagan, gran cosa, no se cosas, no como Nueva York, ¿sabes? Yo estoy en qué que está hablando, me gusta eh, eh, Perdón, no escucho bien, ¿qué nos sabe y de dónde? ¿Aló? No escuché bien la llamada. Se cayó. No escuché bien. No entendí casi nada de lo que dijo la persona. Parece que tenemos problemas en la línea. 809-725-0505. ¿Cómo evalúa usted los primeros 100 días del presidente Luis Abinader? Buen día. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, buenas tardes. Ya son las 12. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas. Estamos teniendo problemas con la llamada. Mira. Haití es un país pobre. Sí. Muy, inmensamente pobre, pero República Dominicana no puede compararse con, con Haití. No, no, Ahora bien, el, el ministro Plutarco, Plutarco Arias, ministro de, de Salud Pública, aseveró sobre el tema de las parturientas, es decir, mujeres que vienen de Haití a parir en los hospitales de República Dominicana. Esto, esto conlleva un gran gasto para el Estado. Eso sí yo comparto con el ministro de salud y también con el mismo presidente que eh, eh, dijo que, que, que también eh, eh, no está de acuerdo con, con el tema de migración porque hay un, un asunto de muchas mujeres que están cruzando a venir a, a parir a los hospitales dominicanos. Tengo llamadita, buenas. Sí, buenas ah, tardes. Sí, que no sabía de dónde? Natividad Sánchez le habla. Natividad Sánchez, ¿cómo está? Muy bien. Cuénteme, ¿cómo usted valora estos primeros 100 Magnífico, días? Magnífico, maravilloso, exitoso. Bien, gracias señores. Okay. La gente está llamando y está hablando muy positivo de, de estos primeros días es. del presidente Luis Abinader. Yo, o sea, a grosso modo, reitero, veo las cosas bien. O sea, sí. al principio, pero es normal, primera vez que llega a, a, a, a la presidencia, eh, hay que adaptarse a un proceso de adaptación. Los mismos ministros, hay ministros ahí que nunca habían eh, participado en, en, en la administración pública y también un proceso de adaptación, lo encuentro bien. Ahora, sobre las deudas, señores, hay que buscar dinero hay que buscar sí, precisamente que bueno ya decíamos al inicio que van 5 mil millones eh, de dólares en préstamos para sostener las diversas eh, pues inversiones en las provincias a mí me preocupa de Luis Abinader que él ha dicho que entiendo que es una posición de un candidato presidencial no de un presidente que todos esos préstamos es por culpa de la gestión anterior lo dijo eh, precisamente hoy en el encuentro con los periodistas sí. a mí me parece que él no debo de. Uh -huh. ¿Hay ¿Eh? llamada? Sí, tengo una llamadita. Eh, buenas tardes. Okay. Aquí nos vemos en línea. Buenas tardes. Sí, ¿quién no, nos habla? Por ¿De ahora dónde? Yo no te voy a dar mi nombre, porque todo el mundo aquí me conoce. Luego te, te voy a llamar para darte mi nombre, pero ahora solamente te voy a dar mi opinión. Es una persona que no es del partido, y quiero decirte que yo lo que le deseo es que continúen las cosas como van hasta estos 100 días, porque creo que vamos a tener el presidente que nosotros los dominicanos no merecemos. Y te habla una persona que todo el mundo la conoce aquí en este pueblo, cuando yo te dé mi nombre, no soy del partido. Bueno, gracias, bueno, anónimo, pero eh, hasta ahora van tres llamadas eh, positivas para estos sí. primeros 100 días del presidente. Mira, tú hablas sobre los préstamos, y es ¿verdad?, y el presidente como que todavía a veces cree que está eh, como candidato y ya el presidente, presidente. Ya eso, ya la selección... Él esforzada. incluso, Roberto, ha provocado muchas veces que la oposición hable, actúe, aún estando callado, con declaraciones no. que él da. Por ejemplo, en el aspecto de la economía que el PLD hizo una rueda de prensa explicando punto por punto sí, pero eso fue eh, una provocación a la oposición. el presidente, la percepción del presidente que la oposición no le ha dado la tregua que empezó a hacer la oposición desde el principio tenemos llamadita, buenas tardes a quien tenemos en la línea buenas buenas tardes Roberto y a la joven veloz, que no sabe y de, la de dónde? La de aquí de Ciruelillo adelante, ¿Cómo tú valoras los primeros 100 días del presidente Luis Abinader sin, sin fanatismo ni partidismo, excelente pero han sido 100 días buenos, eh, con, con, esperando que, que, que sea mejor, pero hasta ahora ha llenado las expectativas. Claro está, hay que recordar que que, tiene, que tenemos que entender que el, el, el gobierno anterior dejó muchos desfalcos en muchas instituciones, en, en muchas direcciones, y tenemos que entender todo eso, tenemos que darle su tiempo, pero recordando que encontramos un país totalmente en crisis y hay que tomar eso en cuenta. Han sido 100 días excelentes y sigamos adelante y vuelvo y repito sin fanatismo. Es simplemente una evaluación de lo que yo he podido ver en las calles. Gracias. Excelente, excelente llamada. Mira, eh, Veloz, el pueblo está hablando. Reitero, oh. tercera vez que lo digo, a grosso modo, yo evalúo como unos 100 días positivos. ¿Qué me preocupa un poco. ¿Qué me preocupa ¿Qué? Un poco? Esto me preocupa un poco. El tema económico. El presidente, por un lado, dice que el país es pobre, que está quebrado. Por otro lado, los 100 días de él ha sido positivo El pueblo lo está diciendo yo lo veo también así. Hemos visto, por ejemplo, obras que le han dado continuidad a corto, mediado y largo plazo. El sí. tema del COVID, quizás él ha dicho que lo tiene resuelto, eh, que no lo debe decir, pero sí... Sí, tenemos un COVID que, aunque hay un rebrote, todavía está dentro de los parámetros. No hemos visto, por ejemplo, en la provincia de Duarte, que fue epicentro del COVID, hemos visto cómo el control. Y ahí respondió, y es verdad, las camas COVID, tenemos disponibles camas COVID en eh, sí. un 60%, tenemos disponible cama UCI en un, eh, un 65-70%. El tema de la mortalidad, eh, los muertos eh, no son tantos. Y bueno, eh, eh, eh, esos son eh, eh, programas a corto plazo que era la pandemia. Pero tiene que decirme en cuánto nos estamos endeudando, cuánto vamos a pagar, cómo va a ser el próximo año sobre el presupuesto. El de 2021, que fue un presupuesto que al principio... Eh, que precisamente sí, era para, una reforma fiscal totalmente disfrazada. Exacto, y eh, los eh, eh, más él, él, lo, él lo reconoció hoy. Días. Entonces, tiene que hablarnos de sí, sí. eso. ¿Tú sabes por qué? Porque es mejor, dice el refrán, que es no mata soldados. Es mejor que nos explique la situación, que va bien. O sea, el presidente Luis Abinader va bien, va bien. Va bien. Ah, sí. Pero que nos explique, que sean transparentes tanto los diferentes eh, ministerios como él mismo, para que en el 2021 no nos agarre con sorpresa. Ah, pero espérate, que yo te di esto el año pasado, pero ahora tengo que... No, que, que sea más transparente. Es lo, la observación que yo le hago en el tema económico. Tenemos llamaditas 809-725-0505. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto Mari. ¿Quién me habla y de dónde? Eh, le hablamos de aquí de Bijao. Baja un poquito el volumen de tu televisor para que me escuche por aquí por el teléfono. Sí. Eh, ¿Tu nombre y de dónde, okay. por favor? Eh, le habla Félix de Bijao. Ok, adelante. ¿Cómo tú evalúas estos primeros 100 días del presidente Luis Abinader? Excelente, muy excelente los primeros 100 días del gobierno. Qué bueno, gracias por tu llamada. Señores, la gente, miren, yo, yo, yo tengo esa percepción. Por ejemplo, por ejemplo... Eh, Ede Norte, eh, aquí estuvo el director de Ede Norte, el ingeniero Cueto, excelente trabajo, independientemente, sí. eh. Eh, Ya la queja, por ejemplo, el Ministerio de, de, de Obras Públicas y Comunicaciones que dirige el ingeniero del INE, eh, ya in, eh, comenzaron a intervenir la autopista Duarte, que estaba totalmente abandonada, eso era eh, eh, un matadero. Y yo espero, yo espero que el tramo con Trova, San Francisco de Macorís, también se repare. El presidente es por el helicóptero que llega. Yo quisiera que viniera por ahí y que sea tarde en la noche. Porque eso demanda cuatro vías, pero yo me conformo que en este mes, ya en diciembre, por lo menos le, le, le den su, su bacheo. Tenemos llamadita 809-725-0505. ¿Cómo evalúa usted los primeros 100 días de gobierno de Luis Abinader? Llame usted. Veloz. Entonces, ¿usted eh, cómo lo evalúa? Mira, entiendo que el presidente Luis Abinader va bien, ha tomado decisiones que pues precisamente demandábamos de parte de nuestros gobernantes, eh, ha cometido errores pero ha sabido reconocerlos si y pues poner la palanquita en reversa. Entiendo que el gobierno, porque esto es una percepción de cómo van a ser los cuatro años, eso es lo que tengo entendido, va a ser un buen gobierno. Ahora, ahora está cometiendo un error Luis Abinader, un error Garrafal. El hecho de olvidarse de las bases del partido no le ayudaría si dentro de sus planes, aunque él hoy ha dicho que no. Pero falta muchísimo camino por recorrer. Si dentro de sus planes está una reelección, está actuando totalmente mal en contra de la base del Partido Revolucionario Moderno. Lo están maltratando, lo están maltratando a un nivel garrafal. ¿Cómo así? Espérate, no entendí. Que no entendiste. ¿A quién está maltratando y quién lo está maltratando? A, la, a las bases del Partido Revolucionario no, Moderno. No. no. Esas son. son de las cosas que. Oye. Estas de las cosas que yo le aplaudo, presidente. y descarada. No, pero esas son de las cosas que yo le aplaudo, al presidente Luis Abinader. Es que no, no es el presidente directamente. ¿Y quién? Son los funcionarios. Pero que, espérate, espérate. Es que el presidente ha sido enfático. Incluso aquí hemos abordado a las diferentes gobernadoras de, de las provincias de República Dominicana y a los alcaldes que hemos entrevistado sobre la presión que hacen las bases para el tema del empleo. que esa es la presión que lo. Que, Roberto, que... no son presiones. Aquí todo el mundo sabe que los políticos, cuando están en campaña, y cuando digo políticos, no me refiero a Luis Abinader, para nada. Se meten en los barrios, buscan eh, los comités de partido y hacen ese tipo de promesas. Pero no, o sea, cuando una persona está espérate, en Caravana, pero espérate, y están es que clubos, no podemos... Es que, es que es, un puesto. Pero, no es que yo estoy... Perdón, Roberto, para que no se malinterprete. No es que yo esté de acuerdo en que ese es el sistema. Es un sistema totalmente que a mí me produce asco. Me produce asco que para aquí estar en la administración pública uno tiene que estar en una caravana levantando banderas y eso. A mí no me gusta. Sin embargo, es una realidad histórica. Pero es veloz, una realidad histórica. Pero perdón, veloz, espérate. Mm. Vamos, vamos, vamos a, a ordenar la casa. Este okay. presidente ha prometido cambios y él lo ha dicho en reiteradas ocasiones cada vez que lo abordan sobre el tema del empleo. Él es el presidente de todas y todos los dominicanos. No del blanco, no del rojo, del azul, del morado, primero. Segundo, tenemos que romper. Hay, hay medidas que duelen. Y una de ellas es romper el relajito. Ah, okay, que yo soy del partido que a mí que me da el trabajo. No, mi hijo, no, mi hija. Oh. Somos 12 eh, eh, eh, dominicanos, mal contado, porque el último censo fue de 2006. Eran los 10 2010, millones, 2010. En eh, 2010 eran los 10 millones, pero yo le pongo 12 con los haitianos y esa cosa Entonces, ¿qué sí, pasa? 10. No podemos, no. Muy bien, por presidente. ponga Mira, ahí hay muchísima gente del PLD que están trabajando. Bueno, sí. ayer estaba la, la, la directora de, de, de, de la Mujer. Una mujer que conoce y está capacitada, si sí ella tiene la capacitación, hay que dejarla. Ahora, si usted viene de allá para acá, usted tiene que estar preparado, porque esa era la vaina del PLD, que era base de, de, de, de, de, de botellita y de trabajo que tenía eh, esos dos millones de votos que decía el doctor Leonel Fernández. Así que así es, bueno. Pero tú, tú, la gente tú, tú tiene te que votar hoy un punto. Sí, no, pero siento, oye, tenemos tú que te cambiar. Estás que, es que tenemos que cambiar el la voluntad, que la gente vote está. la gente vote por convicción, no, no, no, por no. La, con la barrera. Óyeme, yo creería, yo creería en esa postura que está, está muy linda, la planteaste súper linda. Pero ¿por qué en el Estado, en, en, en el alto mandato, están los familiares de funcionarios? Este país está reducido en cinco apellidos. Que hermana, que esposa, que los hijos, que los sobrinos. Bueno, o sea, Veloz, no pero, plantear... pero, pero Veloz. Pero espérate. La es, jerárquica es, en el alto mandato ve, es totalmente Veloz, es verdad, es, es verdad, hay distinta. muchos funcionarios, ministros y directores que son familias pero recuerda que el gobierno, el Estado, este es grande. Es gobierno familiar, sí, no, no, pero espérate. No, no, si lo vamos a grosor no. modo, en porcentaje, no son no. tantos. Tenemos esta llamadita porque por ahí veo que anda el, el, el hombre que corrige las palabras aquí, le pone el, los puntos a la i eh, buenas, buenas tardes eh, Buenas buena tardes ¿Quién nos sabe y de dónde, por favor? ¿Quién nos sabe y de dónde, por favor? José Antonio Sáenz José Antonio, 20. baja un poquito el volumen de tu televisor y Escúchanos por el teléfono Adelante, ¿cómo evalúa los primeros 100 días del presidente Luis Abinader? Muy bien, muy bien, todo positivo Pero se está olvidando del precio de los, de los comerciantes Estamos... Todo ha subido en, en los comercios. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Gracias por tu llamada. Mira, hay un problema de concientización eh, eh, y de control. Ahí el presidente, y es verdad, muy buena la llamada. El presidente en, en el tema de, de, de, de, de pro consumidor y el tema de control de precios eh, eh, no ha dado pie con bola. Bueno, hoy, hoy estará en Nespre. Eh, eh, eh, es, eh, sí. Vamos a ver cómo controla, cómo controla un poco el tema de que los comerciantes ponen el precio que quieran. Sabemos que hay una crisis y que se han encarecido muchos productos, pero tenemos que controlar.